Hola soy Richie Vidal y os voy a contar una anécdota que hace un poco de miedo Primero de todo para empezar decir que este vídeo lo estoy grabando ya por tercera o cuarta vez Porque la cámara sí hacía un sonido raro Y no sé si ahora lo hará, ¿vale? Hola soy Richie Vidal, bienvenidos a este super test hecho por PM Sac Y empezamos, clic para continuar ¿De cuál es tu fruta favorita? Naranja, plátano, melón, fresa. Bueno, pues yo, por ejemplo, elijo el melón. Resultados. Si elegiste naranja, eres alguien al que le gustan las naranjas. Si elegiste plátano, eres alguien al que le gusta el plátano. Si elegiste melón, eres alguien al que le gusta el melón. Si elegiste fresa, eres alguien al que le gustan las fresas. ¿Qué te creías? Que diciéndole a un mal una... Fruta te iba a decir quién te ama o algo así. Bueno, esto es una cadena, pero si no la envías, tu vida seguirá siendo la misma. ¿Qué te creías? ¿Que enviando este powerpoint a 10 personas te ibas a casar mañana o qué? ¿O que si no lo mandabas ibas a tener desgracias en tu vida? ¡Anda ya! La tecnología aún no está tan avanzada como para hacer que un puñado de bits de un animal o de una presentación te cambie la vida. Yo mandaría esta presentación a tus colegas para joderlos, como me han hecho a ellos, ellos a mí. Yo te he hecho a ti con este mal, bueno, lo que diga aquí. ¿A cuántos? Yo que sé cuántos amigos tienes. Bueno, chao, y suerte en la vida. Aunque tendrás la misma suerte, te lo digo o no. Ah, y una última cosa. estás viendo ahora es el, el PowerPoint editado pero justamente aquí sale la foto de un monstruo es raro y da miedo pero lo más raro fue en el PowerPoint la primera vez que lo grabé no se escuchó nada la segunda vez que lo grabé se escuchó grave no me podía aguantar poner eso aquí la <risa> presentación y yo no había cambiado nada se ha detectado un error el cuando se ha cerrado por su seguridad haga clic. Para iniciar un canal de memoria, ¡ah! ¡Oh, ¡Un error, un error! ¡Oh! El título un error de la pantalla azul. Esto da miedo porque después de. Y una última cosa, salía el monstruo este. Que era broma. Bueno, hasta aquí va la presentación. Ahí nos vemos en la otra. En otra presentación. Hasta la próxima. y al grabarlo con Audacity pues todo al revés, me salía todo finito <risa>